Hola, buenos días tengan todos por aquí. Ando en funciones de trabajo y me tomo una pausa para... Me pica la nariz, me pica un bicho. <ríe> me tomo una pausa para tener una conversación por acá con ustedes. Vamos a ver si eh, van llegando y puedo iniciar lo, lo que les quiero decir. Recordarles siempre que, por favor, den eh, reacciones positivas para que todos puedan escuchar y para que no haya ningún tipo de interferencia. Ya, bueno, van llegando. Entonces, eh, desearles unos buenos días a todos los que se van incorporando a, a la transmisión. Buenos días, Jenny Jenny. A ver... Eh, esto lo hago, buenos días Mario, muchas bendiciones para usted, que el Señor me le bendiga. Buenos días eh, Marlene Rodríguez, buenos días Sonny Torres. Entonces, a todos los que se van incorporando a la transmisión, miren. Hace, hace unos días yo veía en el noticiero, porque yo sí veo el noticiero, eh, pa, pa, para que nada me asombre, para, para que nada me asuste. Y conmemorándose la fecha alegórica del 4 de abril, pues determinado periodista hacía un reportaje, que, eh, una crónica televisiva más bien, que se llamaba Juventud Perdida. Esta crónica ratificó mi deseo de querer vivir perdón, en la Cuba que hay en el noticiero. Pero como ustedes me conocen, la Cuba del noticiero es la Cuba del noticiero y la Cuba que yo vivo es, una, es la Cuba real. Yo acá les hablo de lo real, no les hablo de la Cuba del noticiero en la cual me encantaría vivir. Pero bueno, miren, señores, y les invito a que ustedes vean y comparen con lo que yo les estoy diciendo. Miren, si hablamos de juventud perdida, se hablaba primero de en los diferentes ámbitos de la vida darles responsabilidades a los jóvenes, o sea, permitir que los jóvenes ocupen cargos y puestos de dirección, que, que, o sea, que ocupen diferentes responsabilidades donde ellos se puedan sentir profesionalmente realizados. Mire, señores, yo les voy a decir una cosa. Yo trabajé aproximadamente 15 años en el, en el sector empresarial. 15, 16, 17 años. A ver, sí, 15 o 16 años. Primero, trabajé en una empresa presupuestada y después trabajé en dos empresas eh, o sea, no, que, no, que no eran presupuestadas. Mira, la mayoría de los directores de empresa no quieren soltar el poder como no quieren soltarlo las personas que a grandes rasgos dirigen y, y presiden los destinos de esta nación. ¿Por qué razón? Porque tú tienes a la mano determinada cantidad de recursos. Entonces llega un muchachito recién graduado de ingeniería industrial o de cualquier tipo de ingeniería, va ubicado en las empresas y ya rompe. Con todo un esquema mafioso que muchas veces esos tipos de funcionarios tienen. Señores, los casos de malversación en Cuba son muchos y los desvíos y la corrupción es muchísima. Entonces ningún directivo de alto o medio nivel se quiere arriesgar, por supuesto todos muy militantes, todos muy revolucionarios, a entregar en sus manos la responsabilidad de la dirección ya sea de un departamento de logística o de la dirección de ya sea de una, una dirección de desarrollo o de una o, o de una dirección técnica. ¿Por qué razón? Porque realmente el joven la persona joven que sale de la universidad que tiene todos esos deseos de hacer y que tiene todos esos deseos de emprender, porque además yo fui una de ellas, ¿ves? que quería desarrollarse profesionalmente. Muchas veces se ve limitada y coaccionada por estos tipos de personas que están dentro de las empresas y no quieren soltar el poder. Otra cosa, y yo y yo les hablo como la joven que, que, como la joven que fui, a veces, ¿qué es lo? A veces, ¿qué es lo que te ofrecen? No te ofrecen nada que en un país con otro sistema político, con otro sistema de, eh, económico, político y social, tú pudieras lograr. Señores, yo soy una ferviente creyente en la cultura del esfuerzo. Entonces, por ejemplo, ¿qué, qué, qué es lo que pasa? traen a un muchacho joven de, vamos a suponer, de un pueblo de campo de, de Magarabomba, por ejemplo, que tuvo resultados políticos de trabajo favorables en Magarabomba. Vamos a suponer que ese joven era el, eh, a ver, cómo decir, el primer secretario de la juventud en ese pueblito, en Magarabomba. Magarabomba es un pueblo donde no hay nada. ¿Pero qué pasa? Como ya crean fidelidad política, a ese muchacho lo sacan de ahí y lo ponen en, a dirigir, no sé, un departamento de desarrollo. A ver, el muchacho medianamente inteligente, le dan los cursos de capacitación, demás y demás, lo ponen a dirigir ahí Pero no solamente eso, a ese muchacho le dan un medio básico en La Habana Señores, ¿quién que viva en Magarabomba? No quiere vivir en La Habana, cualquiera Y no solamente en Magarabomba, a ver, ¿quién que viva, por ejemplo, en, en Jobabo, en Las Tunas? O quien que viva en el Cornito, que el Cornito es un pueblo que está, si mal no recuerdo, entre los lim en donde termina Camagüey y comienza las tunas, ¿quién no quiere, quién no quiere venir para La Habana? Porque es así, porque al final los jóvenes lo que están es interesados en progresar. Y todo, señores, se trata de dinero. Porque todo, todo, todo, desgraciadamente es así. Por eso tú ves que en esos lugares, en esos pueblos de campo, por eso vienen para La Habana, señores, hasta de policía, no importa. Lo importante, lo importante es salir de los pueblos de campo donde están. ¿Para qué? Para tener un mejor futuro, para tener un mejor eh, desenvolvimiento económico, porque al final todo se trata de eso. Es como, dice, es como dice una amiga mía, los orientales para La Habana y los habaneros para Miami. Es como, es así. Entonces, doran la píldora y tratan de poner y decir que los jóvenes quieren incorporarse al proyecto País. Señores, está bueno ya que de consignitas y de lemitas y de acuba ponle corazón no se llenan los refrigeradores. Y la gente joven quiere salir, la gente joven quiere vestirse, la gente joven quiere tener un buen teléfono. Es así. No, diga, no digas tú eso. Cuánto en estos dos, en este cuarto de millón de cubanos que entraron por la frontera de Estados Unidos, la mayoría eran jóvenes, la mayoría eran menores de 40 años? Porque se dan cuenta que económicamente en, este en este país no hay futuro. No para el joven, ni para el niño, ni para el adulto mayor, ni, ni para nadie. Y desgraciadamente, todos lo que queremos es vivir con calidad de vida. Vamos a dejar, señores, el hecho de romantizar, porque, a ver, es una tendencia, es una tendencia fuerte la que se está viviendo, con este tema de los odiadores, de que amamos el amor y que, y que, y que odiamos el odio, de siembra para tus hijos y siembra para tus nietos. Señores, eso de decir, de, mira, a, hay que quitarse eso de la mente, de que sí, de que sí, y todo es la... la, la, la a, ¿Cómo decir? La... la la verborrea improductiva, el hecho de decir, no, porque la juventud, porque el amor, porque la... Vamos a dejar de ese romanticismo loco, señores. Al final sabemos que los jóvenes en este país no, no tienen económicamente cómo sustentarse. No tienen futuro, señores. Aquí no hay una duragina en la farmacia. Aquí la gente madruga en las farmacias el día que va a entrar en medicamento. Pero además, de, de, ¿de qué me están hablando? ¿De qué romanticismo están hablando? ¿De qué darle participación a los jóvenes están hablando cuando en este país un cartón de huevo vale dos mil pesos? Que muchas veces es el salario mínimo que tiene un joven vinculado a la producción, por eso te tiene que robar, por eso te tiene que robar, por eso se tiene que llevar los jóvenes que están, sí, porque hablamos de jóvenes que están intelectualmente capacitados, no sé qué, pero tenemos jóvenes que están en la, en la industria nacional, ¿eh? produciendo con cuatro hierros que sobreviven gracias a los inventos del Fórum de Ciencia y Técnica. Entonces, a ese joven también, que, tú le, que, que muchas veces tienen hasta hijos pequeñitos, a ese joven también tú le vas a pedir... Que el amor, que el odio, cuando verdaderamente lo que se está debatiendo es en qué pone encima de su mesa para comer. Es así. Habemos personas, adultas, jóvenes, como es mi caso, que, que tienen a su cargo adultos mayores. Entonces, ahora es la tendencia de romantizarlo todo. De que si no, de que si los odiadores, ahora las personas que hablamos nuestra realidad, somos los odiadores. Mira, caballero, ya dejen la bobería. Ya dejen la bobería. Y estoy hablando en sentido general. Y al que le sirva el que se lo ponga. Dejen la bobería. El joven cubano se va de aquí. Porque el joven cubano a veces le deja hasta un lujo poderse tomar una cerveza o poder ir a una discoteca. Señores, yo tengo un matrimonio. Amigo mío, los dos, médicos de Fajardo, del hospital aquí, Manuel Fajardo, que van desde el Fajardo para la casa y de la casa para el Fajardo. Porque no tienen dinero para un fin de semana, por ejemplo, y irse para una discoteca. Pero además, cuántos jóvenes, graduados universitarios, que, que dicho sea de paso, toda aquella persona que dice que un título no significa nada, va, vamos a tener una charla bastante fuerte. Bastante fuerte, porque cuántos jóvenes aquí no se van para la universidad con un vaso de agua con azúcar y pan, porque tienen ese romanticismo de pensar de que cuando terminen la carrera van a obtener un buen trabajo con el que, con el romanticismo que viví yo y con el que crecí yo. Entonces, no tienen muchas veces dinero para sentarse en un lugar y decir, "Quiero compartir con mi pareja, quiero compartir con mis padres, quiero compartir con mis hijos." Señores, porque tienen que debatirse entre si comen, si se visten o si clavan un clavo en la pared en su casa. Entonces, ¿qué romanticismo y qué participación en el Proyecto País están hablando, señores? Está bueno ya. A ver, verdaderamente en la, cu en la Cuba del noticiero hasta yo quisiera vivir. <risa> Porque es como si fuera, caballero, un universo paralelo. Yo me quedo perpleja y todo muy cool, y todo muy nice, y el presidente de este país jugando en un pueblucho donde la miseria se podía tocar con la mano a través de la pantalla del televisor. Yo me quedo perpleja. Perpleja, yo me quedo. Así. Entonces, eso soltar en la campana, eso está en la campana, y yo ya hablo, Hablo porque ya yo estoy consciente que en este país yo estoy sentenciada. Yo sé, como ya yo les dije anteriormente, que mis títulos, todo por lo cual yo me esforcé ahora mismo son papel sanitario. Yo, yo, yo estoy consciente de eso. Pero, pero, pero, pero me molesta en gran medida en que lo quieran romantizar todo y en el que la pelota caliente se la, quiera sol, se la quieran soltar a la juventud cuando todos, todo el mundo sabe bien. Que el que está estudiando, el muchacho joven que está estudiando ahora mismo en la universidad, se pasa las tardes y se gasta sus megas viendo cómo pueden enganchar una maestría o un doctorado en España, en Francia, hasta en los mismos Estados Unidos, porque se dan cuenta ya incluso desde la universidad que, que, que no, no se va a poder, que su, nivel, que su nivel de vida, que su calidad de vida no se va a poder. Entonces, ya dejen de romantizar el hecho de decir, vamos a darle responsabilidad a los jóvenes. A ver, mira, ¿qué responsabilidad a los jóvenes le van a dar? Yo les voy a hacer una anécdota. Yo trabajé en una empresa, en el departamento comercial donde siempre trabajé. Una empresa comercializadora, que la... Em que, que, que la empresa comercializadora, y voy a hablar así grande, funciona básicamente como un revendedor. O sea, yo compro en el exterior, le pongo un margen comercial y le vendo a mi mercado interno. Así. Señores, en el departamento comercial nosotros teníamos un payout. Un payout que se nos estaba cayendo a pedazos. Que para poder ir a conciliar con las demás empresas afines que nosotros teníamos. Muchas veces, muchas veces, había que remendarlo, remendarlo. Teníamos un chofer espectacular que, muchachos muchacho joven que, por cierto, ahora mismo está en Rusia, un beso le mando, él me está mirando, él sabe quién es. Pero acá el pedido caballero se nos caía pedazo. Sin embargo, tú ves a las organizaciones políticas. Tú ves, por ejemplo, la juventud nacional, la dirección nacional de los CDR, ¿tú ves que tienen unos carros, tienen unos Gili. A ver, y estoy hablando de carro moderno a nivel Cuba, no estoy hablando de Lamborghini ni nada de eso. Estoy hablando de lo que se entiende en Cuba como un carro moderno. Entonces, yo digo, caballero, esa gente que no producen, porque no producen nada, porque son organizaciones políticas, ¿cómo, cómo pueden tener esos carros? ¿Cómo se le pueden asignar esos vehículos, sin embargo, a nosotros? Que éramos una empresa que generábamos ingresos. Una empresa comercializadora. ¿Cómo no había un presupuesto para esos mismos carros? Comprándolos a nosotros, que al final teníamos que andar por todo el país, porque era una empresa que tenía unidades básicas por todo el país. Y entonces teníamos un PO que se nos estaba cayendo que el chofer que nosotros teníamos tenía que remendarlo, remendarlo, remendarlo. Señores, a veces, cuando nosotros teníamos que ir a conciliar a determinados lugares, era el chofer manejando y los, y los especialistas empujando el carro atrás atrás atrás para que aquello pudiera arrancar con el miedo de que nos quedáramos botados en cualquier carretera. Entonces, ¿de, de qué estamos hablando? Eso es lo que tú le quieres entregar a los jóvenes, eso. el romanticismo vamos a dejar el, el, el romanticismo y la bobería de porque eso es una bobería lo digo así, es una bobería el joven cubano no tiene futuro económico. Y no solamente el joven. No lo tiene joven, no lo tiene niño, no lo tiene viejo. Porque, la, mira, la mayor preocupación que puede tener un joven cubano ahora mismo, ¿tú sabes cuál es? Que se les rompa la máquina del refrigerador. Eso. ¿Tú te imaginas? A un muchacho joven, a un muchacho de 30 años, padre, responsable, que tenga que tenga un bebé de 3 años, que viva con su esposa, profesional también, que ahora mismo se le rompa la máquina del refrigerador. Dí, dí, díganme ustedes. Que se les rompa, que, que, que pase eso. ¿Cuánto no se tiene que gastar? ¿Tú sabes cuál es la preocupación ahora mismo de un joven cubano? El par de zapatos que le va a poner a su hijo para la escuela. ¿Cuánto cuesta un par de zapatos para la escuela, caballero? ¿Cuánto cuesta una mochila? Entonces dejen la bobería y dejen el romanticismo. Y dejen que, que si el proyecto país, que si al final incorporarse a un proyecto país... Me... Esas cosas me enervan, caballero. Me, me enervan porque es como si vivieran en la nebulosa de Andrómeda. Es como, no, no sé, no sé, y, y, y vaya, y, y, y me enferman. Eso era lo que quería... De decirles a ustedes Pasaba por aquí A dejarles esta, eh, eh, este mensaje Porque el noticiero Le cuenta lo ideal Pero yo les cuento lo real Crudo, sin guante Y yo quiero, y yo invito A cualquiera Que, me, que por aquí Me desmienta y una cosa más que les voy a decir, el otro día alguien, alguien que específicamente como digo yo, me decía para reincorporarme de nuevo al redil, me decía, tú hablas de lo malo de tu país, tú no puedes tampoco hablar de lo bueno, le dije no. Yo no tengo que hablar de lo bueno. Para eso está el noticiero, para eso esta palabra precisa, para eso está la mesa redonda. Ellos que hablen de lo bueno, yo hablo de lo que estoy viviendo. Y si lo que yo digo se contrapone con lo que ellos dicen, un problema de ellos, no mío. Yo hablo de mí, por mí y de lo que estoy viviendo yo. Así Pero tú tienes que tener cuidado, tú tienes que tener cuidado, porque si te meten presa, dígoles, mira, hasta este minuto yo no he cometido ningún delito. Pero si me to yo, yo no quiero, pero si me toca ir presa, mala suerte. Yo voy a seguir hablando de lo que veo mal, porque además lo hago por mí. Porque además no estoy hablando de lo que dice fulano ni de lo que dice mengano. Estoy hablando de lo que estoy viviendo y experimentando yo. Así que si por hacer eso me toca ir presa... Señores, mala suerte. Mala suerte. ¿Qué voy, qué voy a hacer? Pero yo me prometí a mí misma que después que yo vi a la más revolucionaria de mi familia muriéndose en un hospital y putrefacto, yo no me iba a callar más nunca, porque mi familia no fue ningún, mi, mi familia no fue ningún, ni, nadie así, no, mi familia hizo mucho por esto, otros lo hicieron, está bien, pero la mía sí lo hizo, porque esa tía mía que estaba ahí en aquel momento, con 11 añitos señores, se fue para Camagüey, a sembrar pangola. Y donde quiera, donde quiera, que la revolución necesitó a los hijos de Nereida Lucila Valles le mi abuela, allí fueron. No es justo, no es humano que ahora estén viviendo como están viviendo. No. Porque se sacrificaron por ese mismo sueño romántico de un mejor país, de un proyecto de país. Y miren cómo están todos. Mírenlos cómo están. Entonces, señores, vamos a quitarnos la careta. Vamos a quitarnos la careta y vamos a dejarnos de romanticismo. Y de demagogia y, y, y por ahí para allá. De todo lo que les cuesta. Muchas gracias. Y que el Señor les bendiga.